Hola, soy Arbe y hoy os traigo este pollito de Pascua Bien, empezamos poniendo parafina maleable a fundir Tenemos este trocito negro que vamos a utilizar después Tenemos anilina amarilla para el pollito Es líquida y es para velas Tenemos las, la cáscara de un huevo y qué más tenemos, tenemos cola Cola de carpintero Este molde que emplearé Aunque no estoy segura Y empezamos por Aplicarle La cola Al huevo Vamos a, a barnizar A pintar el, el huevo con cola por fuera Para endurecerlo Básicamente es para eso Para endurecer la cáscara de huevo No pasa si os queda eh, Zonas más Con más con más cola O con menos es lo mismo Es darle una capa Y listo No tiene por qué ser uniforme Así Y por aquí también No No le he echado en el borde el borde de donde está roto Porque lo vamos a romper un poquito más Después Así extendemos bien la cola Y ya nos llega Vamos a posarlo ahora para que seque Y esperamos a que seque Mientras se funde la cera Bien Ya tenemos la cera fundida Cambio este molde por este otro, que es más pequeño, para hacer el cuerpo, aunque sea irregular. Y este para hacer la cabecita. Bien, separamos ya el, el huevo que ha secado. Tenemos esta mecha ya encerada, que es lo mejor para utilizar en, en el molde de huevo. Y le vamos a, pon a poner esta piecita de metal, este ojalito. Introducimos. Y con cuidado... A ver, ahí... Que se aguante, ahí... Y apretamos un poquitito... Así... Ahí ya se aguanta perfectamente... Vamos a tomar la medida por el, por el tamaño del huevo... Vamos a ver... Aquí... Así lo trocimos dentro... Y dejamos bastante espacio... Que va a ser un poquito más que el cuerpo... Por aquí... Y cortamos. Bien. Ya tenemos. Ahora sí, vamos a empezar a cortar, a romperle un poquito más la, la entrada. A la a esta cáscara de huevo. Para que se vea bien el pollito. sí ponemos la mecha dentro. Y ahora eh, le vamos a aplicar la anilina con muy poquito, muy poquita cantidad. No vamos a echar una gota, simplemente vamos a pasar una varilla de, de madera y con lo poquito que hemos cogido ya nos llega para darle color a esta cera. Es un amarillito, pálido, color pollo. Así Retiramos ya la anilina Pues ahora Primero Vamos a verter la cera Dentro del huevo De la cáscara del huevo Hasta mmm, Un poquito más de la mitad No lo echéis hasta arriba de todo, eh Después hay que introducir el cuerpo del pollito. Así le vamos a poner ahora un tutor a esta mecha. Este mismo. Y centramos la mechita. Ahí. Bien. Ahora voy a echar la cera para hacer la cabeza en este molde que diréis: uy, ¿Cómo sacar una cabeza de aquí? Porque tiene bolitas una de esas bolitas va a ser el molde de la pieza de la cabeza y ahora en lo que va a ser el cuerpo que es un molde pues para hacer eh, dulces bien, dejamos, eh, apagamos la cera ahora, eh, no ha enfriado de todo esta cera y vamos a aprovechar que no, no ha enfriado de todo y le vamos a poner dos varillas uno para la que va a ser la cabeza Y otra para la que va a ser el cuerpo Que estén centradas las varillas Y dejamos enfriar un poquito más Bien, voy a aprovechar Voy a, a quitar esta cera Así en lámina me es más fácil de utilizar después Si la necesito Ya Tengo la, la lámina de cera lista Por pues si sí, tuviera que utilizarla después Bien Vamos a... separar las cosas Y vamos a desmoldar la cabecita No está fría del todo esta cera Os recuerdo, no está fría del todo Por eso se va a romper ahora cuando la quite ¿Veis? Se hacen... Deshacen las bolitas Ahí me falta la de la cabeza Vamos a ver Aquí Perdonad que me voy fuera de, de plano Aquí tenemos la cabecita Esto otro lo aprovecharemos después Y ahora retiramos el cuerpo Bien, quitamos el palito Y comprobamos que encaja bien En la abertura del huevo Sí. Vamos a quitarle la, El soporte para verlo mejor Primero vamos a ponerle, a unir la bolita de la cabeza con el cuerpo, con el mismo palito Y que salga un poquito más Así, que salga un poquito el palito, que es por donde va a pasar la mecha después que hemos dejado en la cáscara del huevo Voy a aprovechar ahora trocitos de estas bolitas para ir eh, sumándole un poquito de cera al cuello del pollito. Para que no haya. No se. No se despegue después. Recordad, está blandita esta cera. Porque aún no ha enfriado del todo. La vamos a dejar así tosca. A que enfríe. Bien, ya ha enfriado. Eh, y he puesto a, a calentar otra vez la cera. Que me sobró. Voy a ir devastando aquí el, en el cuerpo del pollo Para hacerlo un poquito más redondeado eh, más, más bajito Más forma de, de cuerpo de pollito Vamos a hacer solo lo que es el tronquito del, del, del pollito, nada más Así, poco a poco Quitamos y por qué estoy fundiendo la cera? Bien, estoy fundiendo la cera porque le vamos a dar unos baños a este a este pollito para darle más forma y cuerpo, porque bueno la bolita es pequeñita y quiero que sea una, una cabeza un poquito más grande. Así, ahí va. La dejamos. Le metemos el palo pa hacia adentro, ¿no? Para poder eh, bañarlo bien Bien, ahora sí, está fundida la cera Le voy a dar unos baños Más en la cabeza Que se redondee así Y también parte en el cuerpo Pero sobre todo, lo que es la cabeza Seguimos bañando Ahí... Esto eh, lo que necesitéis, ¿eh? ¿eh? Hay veces que necesitáis darle más capas, otras menos. Más o menos vais a ver lo que va a ocupar en el huevo. Y que esté, que haga una especie de proporción. Bien, he quitado un poquito del cuello. Voy a seguir quitándole. Porque ya se estaba, se estaba deformando mucho la, la cabeza y el cuerpo. Se estaba uniendo demasiado. Entonces les quito un poquito del cuello. Así unas. Las quitas. Y vamos a bañarlo otra vez. Quiero que esté más definida la cabeza. Que no sea todo un, un montón. Aunque le vamos a dar algún baño al cuerpo, más definida la cabeza veis Ya está más redondita Dejamos enfriar un poquito Y bien, volvemos a hacer la lámina Ahora con la cera Es la cera que me queda la de las bolitas Y, y, y eso y la, y la otra lámina Quitamos y esta lámina la aprovecharé Si ahora la necesito o, o más adelante en otro vídeo Bien, ahora que ya tenemos aquí El... Más o menos Dada la forma Voy a seguir eh, Tallando Aquí tenéis la forma Y con el seca el, Perdón, con la pistola de calor Vamos a aplicársela alrededor Para volver a ablandarla un poquito Solo Para poder eh, darle forma con los dedos ¿Veis? Le vamos dando forma con los dedos Y como si fuera plastilina Perdón otra vez Mil perdones por irme de cámara Ahí Y así Le vamos dando, le vamos dando forma con las manos Simplemente, eh le subo un poquito la cera hacia del cuello hacia la cabeza a ver si aquí podemos ver algo más ahí veis que le subo un poquito la cera hacia la cabeza para afilarle un poquito el cuello hacerlo un poquito más delgadito así más o menos va la forma No lo voy a hacer muy detallado este, este pollito porque, porque, bueno, que no quería hacer un vídeo muy largo Quitamos ya el palito Para ver si comprobar que, que entre en el huevo Y efectivamente entra en el huevo Le quitamos un poquito para que no esté tan justo dentro del huevo Así Y alisamos un poquito Bueno, primero comprobamos Si, sí, ya queda más flojito Bien, alisamos bien Voy a aprovechar estos trocitos que he cortado Para hacerle unos Unos churritos unos churritos para ponerle de, de flequillito al pollo como si fuera una, una especie de cre cresta pero en color amarillo paso el palo para que para tenerme guía para la mecha por donde tienen que ir los estas plumitas así ya, ya tengo la guía ahí tiene que estar el agujerito pues delante del agujero le voy a poner las plumitas una cojo otra Ya veis que esta acera es una maravilla se, se modela que es una ma maravilla Hombre, si siempre Si os pasáis de calor sabéis que os va a derretir ¿Veis? Hemos puesto cuatro Cuatro caracol Bueno, cuatro Plumitas, digamos Y vamos a ponerle otra más Así A ver que os lo enseño Ahí Dando forma, que se me ha deformado un poquito Ahí, ya tenemos Ahora nos falta el pico y los, los ojos En un principio voy a hacerle el pico en negro Pero no sé yo si me convencerá Voy a dar primero en negro Y si no me convence pues después se lo cambio Nada, le hacemos con También un rulito Aplastamos un poquito Y le damos su forma de puntiaguda en un extremo Abrimos un poquito Con el cúter Y ya veis que se pega Sin, sin dificultad Me ayuda esta herramienta para eh, Unirlo un poquito más Pero me Parece que queda muy oscuro, ¿no? Para un pollito O quizás si fuera otro pájaro bueno, lo tengo de guía Voy a ponerle los ojos Bien, para los ojos Volvemos a una de nuestras pastillas de, de la cera Sin trabajar Vamos a hacer una bolita Esto no tiene ninguna complicación, como si jugáis con plastilina Hacéis una bolita y la aplastáis un poquito Y ahora la otra Así Y vamos a ponérselos Ahí, ahí y ahora el otro, aquí está Y ahora un poquito de negro También una bolita un poquito más pequeña Y la aplastamos Encima de la blanca Probamos si nos sirve Definitivamente dentro del huevito Pasamos la mecha A ver que está un poco difícil Voy a, pasar, voy a agrandar un poquito el agujero Con el palo se había cerrado un poquito. Por eso le costaba salir a la mecha. Vamos a ver. Ahí. Si tenéis miedo de, que, de no poder coger bien la mecha, dejársela un poquito más larga cuando la pongáis, ¿eh? Ya, ya la he cogido aquí y ya veis, sobresale. Bueno, pues bastante justa, ¿eh? Bastante justita. Aún le voy a cortar un trocito a esta mecha, pero, pero bastante bien. ¿Lo ves? Queda ahora flojito Quitamos los restos de cera que me quedo por fuera del huevo Y ahora, pintura Pintura para el huevo como si fuera de Pascua Yo voy a hacer un zigzag con, con el color violeta Y con el amarillo unos puntitos Bueno, amarillo, naranja Unos puntitos Vamos a aplicarle Bien Muchísimas gracias por llegar a este punto Del vídeo Aquí está el resultado final Al final le cambié el piquito pero uno en naranja Muchas gracias por verme Si aún no has suscrito, suscríbete Darme un like y nos vemos, chao.